Buenas, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy os traigo un haul de comprita de Teddy. bueno pues también son de aquí de hecha en, en Málaga y que fui al Teddy nuevo que han puesto en, aquí en Málaga que era muy grande muy grande pero es igual de grande que el que ya tengo visto en, en el puerto de Santa María es verdad que las cosas están muy ordenadas que están muy bien y había bastantes cosas, aunque no de todo pero bueno, puede ser que ya se hubiesen acabado os enseño, paso a enseñar mirad, primero os voy a enseñar estas flores en amarilla y blanca, traen 16 y me costaron un euro después también compré estas en roja y blanca igual, en la misma me costaron un euro y traen 16 y estas que son en roja y en rosa y igual, me costaron un euro Un euro las la tres Cada una, vamos Compré esta cola eh, Que me costó un euro Y lo había otra más La estuve leyendo a ver A ver qué, qué clase de cola podía ser y tal Y parecía que pone cola de secado rápido Cola para manualidades Pero aquí detrás Aquí en español dice ideal para trabajos de manualidades creativos. Pega rápidamente papel, madera, rafia, corcho, cuero, fieltro, tejido, cartón y muchos más materiales. <coughs> Instrucciones de uso. Abrir la tapa. Aplicar una capa fina de cola sobre la superficie limpia en uno, en uno solo de los lados que se desee pegarse. Presionar los dos lados y corregir en, ca en caso necesario. Cerrar después de utilizar. Bueno, pues es este y costó un euro. Pues no sé qué tal será, la verdad. Pero digo, bueno, para probarlo porque el, este taquilla está... Está Y dije, bueno, voy a probar esta porque yo no tengo aquí... No, no he comprado ningún taquilla ni nada. Es de 100 gramos. Pero <coughs> había incluso botes mucho mucho más grande. Yo creo que no era el mismo pegamento que lo otro. Era la cola blanca, pero bueno. ¿Tú me enseñando. Mira. A mí, si me descuento, pago yo. Compré... Pues ya con vista a San Valentín, este frasquito lleno de corazoncitos, que me parecieron muy monos. ¿Veis? Este, que ay, perdón, que me costó un euro. Oh, está ahí. Ay. Me costó un euro y dije, bueno, pues por pues San Valentín. Y me cogí un tarrito nada más, porque yo creo que aquí hay bastante, la verdad encontré que ningún te lo había visto yo ya he trabajado tengo nada hecha cogí bueno vosotros le llamáis de una manera a ver mmm, yo le llamo lana cardada cogido en rosa pero la gente cuando lo enseñan en los vídeos le di llama lana de fieltro o algo así en lana cardada yo desde el primer momento a mí me dijeron vamos a hacer una manualidad con lana cardada y lo hice en tripleta y hice un nada que ya la enseñé Compré este en celeste y este en verde No me acuerdo si había rojo, yo creo que sí Que había unos rojos pero yo no lo cogí Me costaron a un euro Y traen 15 gramos Cogí eh, estas flores que las conté y están despegadas de su sitio trae, me costaron 2,50 euros son como de pasta de resina veis. y compré estas que vienen en rosa en fusia en naranja y en amarillo y cogí este otro paquete que viene en celeste en verde en lila y en azul igual están todas que se han despegado pero bueno las conté y estaban las 20 cogí <coughs> había muchísimos paquetes de de esta clase de, de piedra pero yo solamente cogí estas que eran las más grandes y las quiero para para los centros de los lazos para los centros de las flores eh, para los centros de las moñas vamos de cuando hace un lazo una lazada una moña pues cogí esta y traen muchísimos colores me costaron un euro y traen 15 gramos pero ya con esta ya tengo bastante ya estas se van a quedar aquí porque yo allí de eso sí que tengo encontré estas pegatinas de corazones me costaron un euro está aquí veis y es así son en relieve ¿eh? y traen plata y para san valentín y pues por lo mismo también los cogí mira cogí estas flores costaron un euro traen seis ya se le he visto a varias scraperas yo no las tenía y las cogí, cogí un paquetillo un euro 6. bueno este velón porque lo quiero tunear eh, con con servilleta pero ahora me parece que no tengo aquí el de coupage pero creo que con cualquier otro pegamento también se podría hacer me costó 250 y es bastante apañado veis no huela a nada, yo no lo quería dolor. Solamente la quiero para decoración, no creo ni que la encienda, pero vamos. ¿Qué más? Pues compré estas servilletas que me gustaron un puñado, me gustó. Traen, <coughs> me costaron un euro y creo que sí, que traen 20, creo aquí, joroba. 20, sí, bien digo Y son unos colores muy otoñales, muy, a mí me gustan estos colores. Y yo no las tenía y las cogí allí. Mirad, ¿os acordáis que en el otro juego os enseñé los guasis tan finitos? Pues mira, los encontré metalizados Traen dos de cada, me costaron un euro, traen diez Y esto a mí siempre me viene bien Para los filitos Muchas veces lo hago con twine, pero otras veces lo hago con esto Lo que pasa que antes de pegarlo, como no me fío pues le he hecho le pegamento. No traen dos de cada, traen dos de algunos, Porque, por ejemplo, estos tres son distintos. Y de estos cuatro, de estos cinco. O sea que solo se repiten el azul y el plata. Mira, encontré esto que vale 2.50. Trae charm, botones y me gustaron. Y los cogí. La borla en eh, negra, pero vamos, también... Me vale, y son llavecitas. Traen dos colgantes de esto y dos flecos y, y un, dos llavecitas. Un chan de una cámara y después por ahí trae una negra. Aquí otra es que la negra se ha salido, mira, se ha salido de su sitio. Veis, son, son como botones. Pues no voy a decir que son botones, son botones. No, vale. Bueno, pues este. Lo voy a volver a meter porque si no se va a salir. Se ha pegado entre cartón y cartón. Bueno, esta. 2.50. Hombre, muy baratas no son. Mirad, también encontré esta llavecita que ya sabéis que yo la andaba buscando. Que me regaló eh, mi Peque María Scray y Scra Manua. Me regalaron una y yo he comprado estos dos sobres. Esta creo que no la tengo. Esta verde y, y azul. Y la rosa creo que sí. Que estas fueron las que las que me regalaron y me costaron 1,75 compré estos broches que los que yo les pongo a la maleta veis y, y lo cogí porque ya no tengo cogí dos paquetes el otro paquete está aquí cogido Creí en principio Que uno era más grande y otro más chico Pero no son los dos de igual tamaño Pero vamos, no me importa Porque traen dos piezas cada una Así que dije, bueno, pues me la llevo Que me costaron a un euro mira encontré los corazones estos Y, y cogí Traen ocho unidades, que están muy poquillo y, y cogí un paquetillo, nada más no, no son muchas compras, eh Mirad, pillé por un euro estas bolitas que son doradas, pero yo no creo que sea metal, yo creo que esto es plástico, pasa que está pintado. Y esta en oro rosa. Y no recuerdo si cogí en algún color, en burdeo, bueno, un burdeo así como un poco entre burdeo y moradillo, ¿vale? Y cogí estas tres que costaban a un euro. Traen 15 gramos, pero son bastantes. ¿Veis? Y lazo. Lazo que. Es, mm, este en plata, gris plata. Que. No es tan fin No es tan finito como este que cogí. Rojo navidad. ¿Veis? Eh, este es más finito. Y este es más gordito. Pero bueno, cogido. 0,75 este y este igual, 0,75 ¿Veis? Cogí estos dos, creo que cogí alguno más ¿no? Cogí estas flores que me costaron un euro, parece que están hechas como de pues no sabría decir la... no es tul como de tela de tergal, no sé trae 6, llevan en medio la perla blanca, me costaron un euro y son mones y las pillo porque las flores como um, se van solas mira, pillé este paquete de naranja seca que me gusta mucho para decorar y huele, mmm, incluso no sé si mancharán pero para guardar los cajones o para ponerlo en un frutero así con varas de canela y clavo huele muy bien ¿veis? a ver qué pone aquí dice, atención artículo solo hasta para fines decorativos vale y me gustaron porque está muy enterita Y cogí un paquetillo Cogí estas dos cintas eh, Que Maggi me mandó en su En su Night Mail, Me mandó Algo decorado con esto Y yo lo he utilizado muchísimo Todo lo que me mandó Que era bastante yo lo he usado Y no sabía de dónde era Y al final lo encontré en Teddy En plateado y en dorado vale 65 céntimos y cogí dos bobinas, una en plateada y una en dorada y la verdad es que me gustó me gustó mucho, yo nada más que tenía de estas no sabía dónde eran y al final mira y digo mira por 65 céntimos digo quién no se las coge ¿Veis? y dije me las voy a comprar. mira encontré las bolitas, 5 1 euro y están rellenas de lo de las uñitas en rosa y cogí un paquetillo. Había otro azul, pero tenía una bola, o sea, lo de la purpurina se había salido por fuera y no lo cogí. Cogí este sobre de perlitas de plástico, así metalizadas, en color metalizada, un euro y traen 20 gramos. Y cogí, como no, cascabeles, que vienen en rosa, en plata y en, en otro y en lila. Y cogí y me costaron un euro. Y cogí esto, que me costó un euro, y lo quiero pues para poner la vela, y me parecía mono, digo, bueno, pues para poner la vela, lo, voy a... lo vi en el otro Teddy la otra vez, y no lo pillé, y ahora lo he visto, digo, bueno, me lo voy a llevar por un euro, pegamento en barra, no sé cómo será ni cómo no, un euro, dos, y fijaros qué grandes son, y dije, mira, yo me los voy a llevar, a las malas pegarán Mirad, por aquí aparecen otras de las que os he enseñado antes Que cogí dos Volví a pillar Porque aquí no tengo un papel de estos eh, De metalizado De 6x6 Y este lo voy a dejar aquí Porque aquí no tengo pillé esto Que son eh, Una mariposa Una paloma Pone love, life Y que por ahí y luego esto y me costó 350 y es como metacrilato espejado eh, veis este y para hacer un trabajo una me costó 250 son guirnaldas de led de led finito traen 20 le y la luz creo que es amarillita y estas argollas de madera costaba un euro un euro mira que traen 16 y compré un paquetillo de esta, como Rosa no me lo termina de mandar y yo lo quiero usar, pues me compré una de, una tira de pompones en blanca, que no tenía, que Rosa me dijo, yo te había mandado una, pero todavía no ha llegado digo, bueno, pues me la voy a comprar yo ¿Veis? y para ahora, para Navidad así, como es muy, para como nieve y tal, pues me gustó y me los cogí, mira <coughs> compré estas polas <coughs> que son en Lila pero tienen el brillo de tornasol y entonces traen 20 gramos me costaron un euro y, y me gustaron y las cogí Digo bueno, pues para hacer era lo mejor para Halloween y tal combinándolas con unas negras pues pueden quedar bonitas y, y las cogí y este el tono que es, es este veis el tono este de luces se ven aquí no es blanca no sé si lo pondrá aquí eh, en español, guirnalda de LED sin microalambre, con 20 color de la luz, blanco cálido. ¿Veis? Que la otra vez me llevé uno, pero como no quedaban más, no me compré más. Y lo encontré allí también. Quedaba solamente este. Y me compré otra tira de estas de pompones de De LED. ve En rosita y en blanco. esto costaban a 4 euros, a 5 euros. Perdón. Y por último enseñaros no por último no mira es que yo sabía que digo también cogí esta en negra cogí pues de esta que yo creo que combinadas con las lilas quedan monas así como una si fuera un terminal de la de la bola ¿Veis? y cogí entonces estos colores y el, esto en plata no, no había, pero yo creo que en plata tengo ¿ves? estas cuatro bolsitas en negra. Y yo creo que, que combina bien. Y ya por último, ahora sí que sí, mira, encontré esto. Que es un corazón. Mm, todo hecho de flores, que me gustó esto costaba 250 y, y bueno y lo, y lo y me lo traje había mucho y dije bueno pues me voy a llevar una me compré esta largadera ¿ves? que he llevado dos puertos usb para poner para enchufar el móvil y eso el móvil lo tengo aquí que lo tengo cargando batería ¿veis? y aparte bueno tiene cuatro enchufes ¿vale? y nada más esto han sido las compritas de teddy eh, espero que os hayan gustado si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias muchísimas gracias por ver por verme por pasaros por comentar por vuestros like y nos vemos próximamente ¿Vale? Cuidaros. Y. Y hasta la próxima. Chao.